que estoy por sacar mi primer libro. Este libro se llama Liderazgo, Gerencia y Comando. Contiene una serie de capítulos en los cuales describo con historias de cuando fui director en la cárcel de Yare 1 hace muchos años, cuáles son los principios del liderazgo que deben cumplirse. Es un libro centrado en las actitudes del líder, no en sus aptitudes. Es decir, no es lo que tengo que aprender. Para ser un líder sino cómo me tengo que comportar para ser un líder porque el líder no viene directamente porque sepa fijar un parámetro una meta evaluarla sino porque sepa inspirar a su personal entonces este libro está basado en mi historia como director en la cárcel de Yare en la cual sin ninguna modestia fue muy exitosa entonces Estoy ya por sacarlo, el prólogo es de Daniel Lara Farías, que muy amablemente escribió una nota excelente, para editarlo estoy buscando patrocinadores, los que puedan apoyarme les voy a enviar una copia de, especialmente dedicada de mi libro, autografiada e indicando que son patrocinadores de esta primera edición esta, este patrocinio de, necesito que sea de 11 euros para quienes estén en España para incluir los costos de envío y los costos de diseño, marketación, diseño de la portada eh, el registro, la impresión, etc. todos los costos que conlleva la primera edición del libro o 15 euros para quienes estén fuera de España la diferencia es por el costo del correo sorprenderá, pero hay 4 euros de diferencia o sea, la mitad del costo del libro es transporte entonces pues los invito a patrocinarme, pueden hacerlo a través de mi PayPal, les voy a dejar el enlace en el link, abgm -crobato, PayPal paypal.me, slash, /abgm -crobato. ABGM Crobato en todas partes donde lo consigan, soy yo, hasta el momento no me han clonado ninguna cuenta. Entonces, les agradezco mucho si me pueden ayudar con esto, y les garantizo que el libro les va a gustar, se lo va a leer a unas pocas personas para tener una impresión preliminar, y ha gustado particularmente, pues, a Daniel que le tocó hacer el, el prólogo del libro. Cuando sea violada tu frontera y el amor por ti se extinga, quiero ser el primero que muera o el último soldado que se rinda. Este pequeño poema militar, yo recuerdo haberlo visto en las paredes de los cuarteles, en mi época cuando presté el servicio, cuando fui soldado en la infantería del ejército venezolano, otra época cuando era un orgullo, ser parte del ejército, no ahora que es realmente una vergüenza. Les sorprenderá, estoy con mi camiseta de Argentina y les digo algo que tiene que ver con el ejército de Venezuela, pero el tema está muy relacionado con ambos países. Hoy, 2 de abril, se celebra un aniversario más de la recuperación de las Islas Malvinas. Hay quienes lo objetan porque dicen que eso fue una marramucia hecho por el gobierno militar para levantar su imagen por chauvinismo, patriotismo todo lo que quieran, se los voy a aceptar, no lo voy a discutir pero todos los argentinos disfrutamos muchísimo de ese momento y la historia de las Malvinas tiene mucho que enseñarnos a los venezolanos que también tenemos un territorio perdido yo recuerdo cuando llegó a mi casa la noticia sobre la recuperación de las Malvinas pues eso fue casi una fiesta a mi abuela poco le faltó para hacer una fiesta pensando, oye, recuperamos nuestras Malvinas, por fin son nuestras otra vez. Las Islas Malvinas habían sido ocupadas irregularmente por los piratas ingleses. A pesar de que había una presencia argentina muy limitada, no voy a negarlo, pero es que ahorita todavía la presencia inglesa también es muy limitada porque esas islas están en el fin del mundo. Son pequeñas y no dan para mantener una gran población. Así que, fuese como fuese, nadie tenía capacidad de tener una gran presencia ahí. Sin embargo, Argentina la tenía. Había unos gauchos eh, que criaban ovejas, pero reconocemos que no era mucho. Las islas son bastante inhóspitas, pero son un territorio argentino. De la misma forma como el Esequibo es un territorio venezolano, a pesar de que no había una presencia militar venezolana cuando los ingleses también actuando en el estilo de la piratería que los caracteriza, invadieron el esequivo sobre esto yo escribí hace bastante tiempo un artículo que da tema a este programa que se titulaba cuando se pretende que un crimen genere derechos invadir un territorio que es propiedad de otro país que es territorio nacional de otro país es un crimen es una invasión y es exactamente lo mismo que hacen los invasores de apartamentos en Venezuela o los invasores de terreno. Eso no es tuyo, eso es de otro, pero tú te vas a meter porque tú tienes la posibilidad física de meterte y la capacidad de sabotear al otro porque tienes más fuerza. En Venezuela pues se meten en grupo, los amenazan con los colectivos, amenazan con armas y el dueño dice, pero mira, ese terreno en el que se metieron, ese apartamento se metieron, era mío. Digo, sí, bueno, era usted, pero yo necesito, casi me metí y punto. Y así se lo quitan a la gente. Pues lo mismo pasa en todas partes del mundo. En Europa hay problemas con los ocupas, en Argentina ha sucedido, no es nada nuevo. Pero también los países actúan como ocupas. En las Malvinas, como dije, había una pequeña, ilimitada, pero auténtica población argentina. Entre otros, hubo alguien conocido por su nombre, el gaucho Rivero, que supuestamente, según la leyenda, habría eh, dirigido los esfuerzos de los pocos gauchos que había en contra de los ingleses. Lo cierto es que les pasaron por encima, porque Inglaterra era en ese momento la primera potencia militar del mundo, o estaba entre las primeras, si no era la número uno. Llegó con barcos, llegaron soldados, llegaron armados y los gauchos pues no eran soldados, eran personas como los llaneros de Venezuela que cuando hubo que ir a la guerra lo hicieron y lo hicieron muy bien, pero no eran soldados preparados, no estaban equipados, me imagino que tendrían algunas armas de fuego por si acaso algún animal o para cazar, pero no tenían equipamiento militar, no había cañones, no había nada. El resultado, las Islas Malvinas se convirtieron en las Islas Falkland. Nombre miserable que yo solamente uso en este momento. En el año 62, por las razones que se quieran, el gobierno argentino decidió invadir las islas. Utilizó un contingente militar mínimo, los comandos navales. Eso prueba que los soldados que había en las Islas Malvinas, ingleses, eran cuatro gatos, como en la Isla de Aves. Ahí hay cuatro gatos eso no es fue una fuerte presencia militar Llegaron con instrucciones de tomar las islas y evitar totalmente el derramamiento de sangre británica querían que fuese incruento y que no nos pudieran reclamar nada El resultado pues Argentina tuvo una baja el, el jefe de la unidad de comandos navales el capitán Pedro gianchino que en mi opinión es, bueno, es un héroe, él murió defendiendo la patria lo han querido defenestrar por razones políticas de la época de la dictadura, pero no podemos negarle que murió como un héroe, murió tomando las Malvinas. De hecho, murió para asegurarse de que no hubiera bajas entre los ingleses. Los ingleses fueron perfectamente tratados, como ellos mismos lo reconocieron. El ejército argentino se comportó bien. Si alguien me dice que hubo algunos excesos de algún militar, no lo dudo. Simplemente esas cosas suceden, pero el promedio... Fue bueno, los soldados argentinos estaban felices de estar nuevamente en las islas. Suponían erradamente que Inglaterra no iba a actuar porque estaba muy lejos de, de la Gran Bretaña y no tendrían capacidad logística para trasladar todo lo que hacía falta. La suposición era bastante buena, no se dio pero estaba bastante cerca de la realidad. De hecho uno de los grandes apoyos que recibieron fue de los americanos que les permitieron usar la Isla de Ascensión, en mitad del Océano Atlántico, para reaprovisionarse y utilizarla como una base intermedia. De hecho, de ahí partían los bombarderos Vulcan, que atacaron las posiciones argentinas de Malvinas, sin ningún éxito. De hecho, los argentinos consiguieron engañar a los bombarderos, haciéndoles creer que la pista estaba inutilizada, cuando lo que tenía era un pequeño daño, y la pista fue utilizada hasta el último día de batalla. Los ingleses movilizaron una gran flota, que, como siempre he dicho, sufrió una de las tres grandes derrotas de la flota británica, pero lograron su cometido estratégico, reconquistar las islas. Los otros dos casos fueron la Armada Invencible, donde, a pesar de ser vapuleada la flota británica, consiguió impedir que la flota española, la Armada Invencible de España, cruzase hasta Inglaterra. Impensable, o sea, en realidad sufrieron muchas más bajas, pero lograron tapar el paso hacia Inglaterra. El siguiente caso fue en la Primera Guerra Mundial, la Batalla de Islandia, donde la flota alemana consiguió ocasionar un, una baja y media por cada barco hundido a los alemanes. Estuvieron, si mal no recuerdo la cifra, 11 a 19 a favor de los alemanes, que no eran los nazis, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, eran las fuerzas del Kaiser, pero consiguieron bloquear la salida de la flota alemana en las Malvinas, Sufrieron una derrota brutal en cuanto a daños en la flota, pero recuperaron las islas. Recuerdo que el comandante de la flota y el comandante de la Fuerza Militar de Invasión dijo que si no se intentaba el asalto ese último día y vencían, tendrían que retirarse porque ya sus niveles de aprovisionamiento no solo eran muy bajos, sino que los daños de la flota eran muy altos. Recordamos toda la cantidad de barcos hundidos, los daños a los portaaviones, el caso es que quizás no fueron tantos los, eh, los militares ingleses muertos, aunque la cifra no sabemos, pero suponemos que deben haber sido mucho más que los reconocidos porque Margaret Thatcher decidió que esto iba a ser secreto por 60 años. O sea, todavía falta para saber qué sucedió realmente. Hay razones sólidas para creer que los dos portaaviones fueron seriamente dañados. La Fuerza Aérea Argentina y la aviación naval actuando con aviones que venían de la época de la guerra de Vietnam, con bombas de caída libre, excepto los famosos Exocet, que los que habían vivido en la época recordarán haberlos oído, los misiles antibarco, pero básicamente atacaban con bombas que eran iguales a las que usaba mi bisabuelo en la Primera Guerra Mundial, las azotaban del avión y la bomba pegada en el barco. Muchas de esas bombas fallaron porque no estaban en las mejores condiciones, sin embargo causaron una gran cantidad de daños a la flota, y si todas hubiesen explotado, pues no habría regresado la flota británica. Supuestamente los ingleses tenían armamento nuclear en las islas y están quizá dispuestos a usarlo. No se sabe si realmente pensaban usarlo o no, pero estaba. El caso es que ellos se dieron cuenta que la, la Fuerza Aérea Argentina, con una actuación realmente gloriosa, llegó a, a arrasarles la flota. Se pagó con unos cuantos muertos, muchos aviones derribados, pero se escribió una gesta que los historiadores de la aviación reconocen como una de las más grandes de la historia, la gesta de los aviadores argentinos en Malvinas. ¿Qué tiene que ver con Venezuela? Ah, en Venezuela tenemos algo parecido, se llama territorio efectivo. Yo recuerdo cuando era niño que cada vez que dibujaba el plano de Venezuela, había un pedacito que lo pintaba con rayitas, y se le ponía zona en reclamación. Al borde del Estado de Bolívar. Bueno, eso era Venezuela. Un buen día en el siglo XIX, 1850 y algo, no recuerdo el año exacto ahorita, los ingleses decidieron que necesitaban más territorio. Ahí no había presencia militar venezolana. Y se metieron. Venezuela reclamó, hubo muchas discusiones en ese sentido, pero no se llegó a nada. Venezuela trató de defenderlo en instancias internacionales pero contra la primera potencia del mundo, ¿qué podía hacer Venezuela? y se lo le, se le presentó como un fea completo, un hecho consumado los ingleses dijeron, estamos aquí, usamos nuestra bandera, ven a quitárnosla si no, seguro, ya se las vamos a ir a quitar, Venezuela en ese entonces estaba en el periodo de las guerras civiles la guerra federal fue del 1858 al 1863 eh, no era el, y eso estaba muy lejos de Caracas porque había otras zonas lejanas como los Andes o los Llanos pero se podía llegar, el problema es que para llegar a la frontera del Esequibo había que atravesar la selva amazónica, no había otra forma de llegarle, entonces encima de lo lejos todavía hoy en día llegar a Ciudad Bolívar en auto y dándole con, con fuerza Estamos hablando de dos horas, dos horas hasta Ciudad Bolívar y todavía falta más hasta la frontera con el Esequibo. Entonces, militarmente era impracticable para Venezuela intentar esa acción. Hay que reconocerlo. Por vía naval se puede haber intentado. Sí, se podría haber intentado. Pero recordemos que si hay algo que ha caracterizado a los ingleses más que el ejército ha sido la flota. Como son una isla, dependen de los mares y siempre la flota británica fue considerada una de las más poderosas del mundo, entonces Venezuela que tendría cuatro barcos o cinco barcos, no sé cuántos, pero no tiene la mínima importancia cuántos tenía, su capacidad para enfrentarse a la flota británica era nula, lo único que podían hacer era morir peleando, pero no iban a vencer, lo, lo reconocemos, porque las dificultades logísticas para Venezuela eran mayores que las dificultades logísticas que tenía Inglaterra para recuperar las malvinas en el 82, así que Seamos sinceros, no se podía lograr. Había que buscar la solución política, no se logró. Los gobiernos de todo de toda la historia venezolana fueron bastante negligentes con el tema de las palminas, pero de las no, del exequivo. Era difícil, había otras prioridades y quizás reconocían que era poco probable lograr una solución política y preferían dedicarse a cosas que tenían mayor éxito. Por ejemplo, la discusión de la frontera con Colombia, porque es una frontera con población, una frontera viva. En el lago de Venezuela está el problema del petróleo y Venezuela discutía el lago, porque, el lago ¿no? el, el Golfo de Venezuela, porque era la salida desde el lago hacia el mar. De hecho, hubo en la época de Pérez Jiménez un intento de los colombianos para eh, amenazar las islas. A ver, los monjes ahí... Se plantó una corbeta, más o menos como hicieron en la época de Luyzinc que plantaron las caldas. Pero en tiempo de Perimel, quisieron hacer lo mismo. Se encontraron con un militar de quien se puede decir todo lo que se quiera, pero él quería Venezuela, para él Venezuela era primero, y de inmediato envió una unidad naval allá. Recuerdo que el segundo oficial de a bordo, a quien tuve oportunidad de conocer cuando era el el presidente del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela, contó que su, el comandante era un margariteño que de repente le dice, mire, vamos partiendo a toda velocidad. Y el capitán, él mismo se pone a pilotear la nave. Durante la noche navegaron, cuando a la mañana, este segundo oficial a bordo le, le pregunta, bueno, capitán, ¿y me nos va a decir qué es lo que pasa? Y él dice, ¿usted ves esa cosita ahí en el horizonte? Sí, bueno, esos son los monjes. Ya estamos llegando, zafarracho de combate, de levante de que toda la tripulación en supuestos de combate. Dice, ¿pero qué pasa? Bueno, hay una corbeta colombiana ahí haciendo presencia y la vamos a sacar. El segundo le dice, capitán, ¿pero usted sabe cuánta munición tenemos para el único cañón principal que tenemos? La respuesta fue, sí, tenemos seis y están todos vencidas. Pero cuando disparemos los seis, se nos acabe y los vamos a abordar y a carajazos lo vamos a sacar. Palabras textuales, pónganlo entre comillas. Llegaron y los colombianos habían ido, pero esa clase de hombres fueron a recuperar y hacer la presencia en el Golfo. Los colombianos no pudieron tomarlo. No se tomó esto como un anticolombianismo, que yo sí fui eh, muy reticente frente a Colombia por todos estos incidentes, pero en este momento Colombia nos ha tendido la mano. Por favor, tómese en cuenta esto. Eso fue una circunstancia en su momento. En la época de la Caldas, cuando Jaime Lusinchi quisieron hacer lo mismo. Recuerdo que nos dieron instrucciones a todos para prepararnos. Yo estaba en la policía metropolitana en ese entonces. Y cuando nos dijeron, no, el presidente a en esta noche, dijimos, listo, esta noche empezamos la acción. Y estábamos todos listos porque íbamos a salir a poner orden. Había que controlar una gran población colombiana que había que podía ser una, una quinta columna enemiga. Resulta que no, el presidente habló con suavidad, con firmeza. El caso es que diplomáticamente se convenció a los colombianos de retirar la fragata porque se les dijo, mire, no nos obliguen a llegar a las armas. Pero Jiménez fue más directo, dice, empecemos a mostrar las armas, mostremos los dientes y que sepan que nos vamos a defender. Dos veces se defendieron las islas. Pero el Esequibo nunca se defendió. Y ahorita, recientemente, en, la, en el Tribunal Internacional, lo volvimos a perder. Pero ¿cómo vamos a perder? Y por eso digo, un crimen no puede generar derechos. Hace unos años, cuando yo escribí este artículo, los ingleses decidieron hacer un referéndum para ver si los habitantes de las islas querían ser ingleses o argentinos. Por supuesto, desean ser ingleses. Es preferible eh, ser parte de Europa, tener moneda europea que ser parte de Argentina, un país tercermundista, con todos los problemas que tiene, y una moneda que no vale medio. O sea, excepto el bolívar, es una de las monedas que menos vale y que más se devaluan. Pero aquí yo dije, un crimen no genera derechos. Eso es como que viene el ladrón, le roba usted su teléfono celular. A los días la policía lo encuentra, aquí está el teléfono y dice, pero este teléfono lo tengo yo. Y usted dice, pero este teléfono es mío, mire, yo lo compré. Y el ladrón dice, sí, pero ahora es mío. No, no es de él. El teléfono es del propietario. El ladrón no tiene derechos sobre ese producto, sobre ese teléfono o cualquier cosa que haya robado. Lo mismo los ocupa, cualquier ladrón, bueno es lo que se puede decir respecto al Esequibo y respecto a las Malvinas eh, los españoles siempre han soñado con que Gibraltar volverá a sus manos sería lo justo pero Inglaterra no va a soltar eso es una vía estratégica de primer orden porque controla el paso del Mediterráneo entonces no lo va a aflojar durante la Segunda Guerra Mundial hubo la oportunidad se le insistió a Franco que tomase Gibraltar o que permitiese el paso de soldados alemanes para tomar Gibraltar España estaba saliendo de la guerra civil y dijo yo no me voy a meter en esta guerra por mucho que le deba gratitud a los alemanes porque no vamos a pelear esta guerra envió grupos de voluntarios militares a Rusia a pelear, pero oficialmente no participó, una decisión bastante sensata porque haberlo hecho implicaría que todo el poderío militar aliado que no era tanto el de Inglaterra, sino el de Estados Unidos y sobre todo de las fábricas americanas, la habrían pasado por encima y habrían perdido mucho más que Gibraltar. No lo han recuperado, no sé si lo puedan hacer, los españoles que tienen más conocimiento de su tierra lo podrán decir. Tenemos el caso de Hong Kong, China consiguió recuperar su, su ciudad, a pesar de que la gente de Hong Kong no quería pasar a manos chinas por obvias razones, yo prefiero ser ciudadano de Hong Kong eh, pa y parte de la Commonwealth británica, que es ser parte de la China comunista eh, China con todo, aceptó darle un estatuto especial a Hong Kong y aún así yo no confiaría, de hecho yo no confío en comunistas una promesa de comunista no vale nada, vale lo mismo que papel todo el mojado y usado entonces, ahí, pero ahí están por supuesto China lo logró, porque porque tiene una capacidad militar muy alta su capacidad no puede proyectarse a ultramar para los que dicen no, que los chinos van a defender a Maduro. Olvídense, los chinos tienen posibilidad de mandar grandes cantidades de soldados a Venezuela y equipos y logística, porque mandar un soldado es fácil, mantenerlo es difícil. Hace falta a veces hace falta mucho personal para mantener la logística, porque ese soldado necesita armamento, necesita equipos, necesita municiones, necesita comida, necesita medicinas, necesita, necesita hospitales de campaña, necesita muchísimas cosas pero Hong Kong estaba al lado. Y ahí el problema no era la capacidad de transporte, simplemente cruzaban caminando, cruzaban en botes, cruzaban como quisieran, pero estaba ahí mismo, no había que hacer un traslado de personal al otro lado del mundo. Inglaterra pues, no tuvo más remedio que ceder ante las presiones, sabiendo que no tenía capacidad militar para defender las islas. No habría podido ni hubiese querido. Quizá la única posibilidad habría sido usar armamento nuclear y afortunadamente para los países más sensatos eso siempre ha estado o creemos que ha estado fuera de, del plan después que se comprobó en Japón, y y Nagasaki, los efectos que tienen. Cuando yo dije que había armamento, posiblemente armamento nuclear en las Malvinas, no sabemos, y no sabemos si pensaban usarlo. esperamos que su sensatez haya sido la suficiente, pero había submarinos nucleares que podían haberlos usado. No lo hicieron, solamente cometieron un crimen de guerra que fue el hundimiento del crucero general Belgrano, eso no fue una acción de guerra porque los mismos ingleses fijaron los parámetros de la guerra civilizada. Ellos dijeron, 200 millas alrededor de las islas, este barco estaba fuera de ese perímetro de guerra, por lo tanto estaba en una zona que debía ser de paz, se estaba alejando de las islas, o sea, evidentemente a atacar y además todos sabían que era un barco muy viejo, era un excedente de la Segunda Guerra Mundial, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que no tendría prácticamente posibilidades contra la flota británica, lo que hizo fue mostrar el pabellón y lo hundieron. Eh, en las Islas Malvinas una de las cosas con las que contaron los ingleses fue la presión de Chile, y esto es algo que Argentina nunca le ha perdonado a Chile. En Chile se pudo instalar un radar de gran capacidad en territorio chileno, en lo, en lo alto de las montañas, que podía controlar la, eh, la zona aérea en las bases militares en Río Gallegos y todas las que actuaban sobre las islas. En las islas, la base aérea, las bases aéreas, solamente servían para helicópteros, los Pucará, que eran los aviones de hélice para combate helicópteros y para apoyo a tierra, y para los aviones de transporte, pero los aviones de combate combatían desde tierra, cosa que produjo grandes dificultades en la Argentina, tenía poco combustible, era difícil llegar, los pilotos hacían su vuelo de 500 kilómetros a 5 metros sobre el mar, que es algo que siempre se les ha admirado, no cualquiera lo hace a toda velocidad sobre el mar, y de regreso pues a buscar cómo reprovisionarse. Cuando los aviones se elevaban, ese radar de largo alcance que estaba en territorio chileno y no podía ser atacado, algunos dicen que debieron hacerlo, no sé si los sabían, aviones lo sabían, pero en realidad era un acto de guerra de parte de Chile le avisaba siempre a los ingleses cuando los aviones argentinos iban saliendo entonces podían ver la forma de esperarlos podían defenderse mejor, quizás sin esa alerta temprana otra historia habría sido y si las bombas como dije no hubiesen fallado, otra historia habría sido y quizás las, las mavinas serían todavía argentinas y nosotros en Venezuela podríamos decir el Esequibo tiene que volver a ser venezolano el territorio esequivo está terriblemente despoblado eh, ni nosotros ni ellos porque eso es la selva amazónica. las zonas pobladas de Guyana, que por si sí es un país muy despoblado, están más hacia la costa, pero no en ese territorio que es selva virgen. Eso es como ir al estado Oliver, cuando ustedes pasan el Dorado, ¿qué consiguen ahí? Ahí no hay población, no es por ser parque nacional, es que no hay nada. Ahí faltan las carteras, falta todo, es muy difícil, ahí lo que están son los buscadores de oro, los guerrilleros amenazando a los buscadores de oro, los pranes amenazando a los buscadores de oro, y los buscadores de oro viendo a ver cómo hacen para que no los mate ni uno ni otro. Y ahora están los pranes, los guerrilleros y los militares extorsionando a los buscadores de oro. De hecho, hubo un ataque a una, a una oficina del IG si se lo tengo entendido. Vi un video donde parece que disparan y matan a un funcionario que está de guardia de la puerta, y después se ve como le disparan a de m y todo un problema por la la distribución del oro porque debían un pago el oro, los militares por un exdiputado bueno, todo el enredo que hay allá donde hay un todos contra todos y siempre el pueblo es el que pasa la peor parte, todo ese oro debería servir para levantar a Venezuela pero en el mejor de los casos se lo están robando los guerrilleros, los pranes que trabajan por su cuenta, los militares el gobierno revolucionario bolivariano que, como siempre he dicho, no son más que una partida de delincuentes que utilizan muy ideología. Sí, su ideología realmente es muy de izquierda, pero la izquierda es una, una forma de, de crimen. Es una perversión vendida como ideal y en Venezuela es la justificación del crimen que destruye totalmente nuestro país. Entonces, eh, esperemos que en algún momento podamos recuperar nuestro territorio de Lo que hay que hacer es tener... La, decis eh, la decisión, por lo menos, es plantar la cara. Ahorita Nicolás Maduro quiso reunir a la gente alrededor de él, defendiendo el equipo, pero es que ni con eso Maduro consigue levantar, porque la gente sabe que apoyar a Maduro es levantar a la, a la revolución. Ahí no, no hay forma de que él se, se levante ni siquiera con esa causa que en condiciones normales todos habríamos apoyado. Yo recuerdo cuando yo era militar, cuando trotábamos, cantábamos una canción que había una parte que decía... Eh, el Esequibo venezolano, va, vamos a recuperarlo, vamos a hacerle pro a esos guyaneses. Un poco más o menos así decía. Nosotros estábamos con la idea que algún día nuestras botas pa, entrarían en el Esequibo y marcaríamos ese territorio y salíamos las siete estrellas y ese sería el territorio federal Esequibo hasta que en algún momento se convirtiese en estado, como fuese, pero que sería un territorio nuestro. No perdemos la esperanza que en algún momento sea, porque nos negamos a rendirnos. Como alguien me dijo, es muy difícil salir de la revolución ahorita, como estaba apuntalada por la falsa oposición. Yo le dije sí, pero me niego a rendirme. Por principio no me voy a rendir. Quizá no pueda hacer nada, quizá sí, pero no voy a decir que hasta aquí llegamos. Lo, por lo menos vamos a tenerlo en mente, como Argentina siempre ha tenido en mente, las malvinas, Venezuela que tengan en mente salir de la revolución, salir de esta falsa oposición, recuperar el esquibu. Siempre el día de, la de las personas malvinas se izan banderas. Una vez un diario hizo una encuesta cuál era el símbolo patrio que prefería la gente y la mayoría de la gente votó por la camiseta de la selección nacional. Y alguien dijo pero es que son un símbolos patrio, pues la bandera, el escudo, el emblema nacional y la respuesta que se dio es disculpa, lo que la, siente, la gente sienta que representa a su país es un símbolo patrio por eso, la camiseta vino tinto también es un símbolo patrio para Venezuela porque cada vez que queremos celebrar algo en Venezuela nos ponemos la vino tinto, aunque no tenga nada que ver con fútbol pero decimos somos vino tinto y aquí estamos, y yo recuerdo cuando se hacían los eventos en, en Argentina que yo estaba, los eventos que organizaba la, la, la oposición de la resistencia todos los grupos antichavistas Mucha gente iba con la camiseta vino tinto para hacer sentir que eran sus colores. Algunos comprenderán este color, pero la mayoría la vino tinto, que nos representa a los venezolanos, así como la albiceleste nos representa a los argentinos. ya verán, ese día la cantidad de, de argentinos con su camisa albiceleste, con la bandera albiceleste puesta en las ventanas. Yo recuerdo haber estado en el desfile. Militar del 9 de julio, que es el de la independencia, equivalente al 5 de julio de nosotros los venezolanos. Y hubo aplausos para los militares, pero donde la gente más aplaudió es cuando desfilaban los veteranos. Uno los veía mayores, eh, calculando los, los más jóvenes que hayan estado en las Malvinas, eh, tenían cerca de 60 años, pero había personas de 70 años ya, los que habían sido un poco mayores. Algunos en silla de rueda, algunos iban con muletas y la gente se le cayeron las manos aplaudiendo a los veteranos. Y se lanzaban sobre ellos para abrazarlos, para saludarlos. Los veteranos lloraban de la emoción porque es el pueblo que les dice gracias. No olvidamos que ustedes fueron a la guerra por defender nuestra bandera, por defender nuestra patria. Hayan ganado o hayan perdido. Hay mucho degenerado que pretende hablar mal de los veteranos diciendo que no son más que fachas militaristas que apoyaron la dictadura. no. Son soldados, muchachos, la mayoría de 18-19 años, reclutas, en Argentina le dicen colimbas, porque dicen correr, limpiar y barrer, que fueron a pelear la guerra, así como eran nuestros reclutas hace muchos años, que uno veía los muchachitos de 18-19 años, fueron los mismos, que fueron a la guerra contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo, contra soldados profesionales, los pusieron contra las cuerdas y los hicieron reconocer el valor hubo soldados argentinos que fueron capturados por unidades burcas los nepaleses, y los burcas les rindieron homenaje porque les decían, ustedes son soldados muy valientes, tenemos que respetarlos porque nosotros somos soldados también. Entonces es un gran orgullo para todos los argentinos, los veteranos, vaya para ellos mi máximo reconocimiento, yo quise ofrecerme de voluntario en ese momento, pero tenía 15 años, no me aceptaron, pero quise ser uno de ustedes, reciben siempre todos ustedes, los, los veteranos, mi mayor respeto, mi admiración. Y de verdad que la patria está en deuda con ustedes. Y más que en deuda, porque muy poco se ha hecho por ellos. Entonces, pues en Argentina, viva la patria, viva las Malvinas Argentinas. Y en Venezuela, el Ezequivo es nuestro. Como decía una canción, el Ezequivo es tuyo, es mío, es nuestro. Es tierra venezolana recordémosla porque tarde o temprano eh, pondremos una bandera ahí el ministro Charles Burber Carías en su momento, ministro de la juventud hizo campamentos y él se atrevió a cruzar la frontera, llevaba a los muchachos e izaba la bandera venezolana como un desafío en realidad son bastante peligrosos, son las tierras de nadie y ahí lo que si los matan a todos no se entera nadie sino hasta 50 años después pero él se atrevió a izar bandera venezolana, pues algún día izaremos bandera venezolana y algún día los, las siete estrellas flameará en, en el Esequibo, la albiceleste flameará en las Malvinas y espero que la Rojigualda española flamee en Gibraltar para que los países recuperen los territorios que son suyos, que siempre debieron ser suyos, que nunca debieron perder y no se puede utilizar un crimen para tratar de generar un derecho. No hay ningún derecho a quedarse con lo que robé. Y eso se llama robo, lo que se hizo en todos esos casos. Entonces, bueno, me alegro que les haya gustado. Eh, mañana voy a publicar la segunda parte de este programa, que es la conversación con el periodista Luis Pico, mi jefe de prensa. Por favor, no olviden suscribirse al canal, darle like a este video, compartirlo. Eh, denle a la campanita para que siempre aquí en Repúblicos TV les avisen cuando llega un video se están haciendo los canales en Telegram para los programas, ya acabo de hacer el mío, les voy a dejar el el Join Chat para que se inscriban y por favor eh, de verdad que les agradeceré muchísimo si me apoyan con el libro el libro de verdad les va a gustar es muy muy ameno es entretenido de leer, hasta el punto yo se lo di a leer a mi hijo de 14 años y me dijo, oye papá, esto sí está interesante, sí está divertido. Él quiere tener su propio negocio, de hecho está empezando ahorita un pequeño proyecto a los 14 años, pero tiene una gran idea. Yo le dije, hijo, que te sirva para que te vayas convirtiendo en un líder y puedas desarrollar tu gran proyecto empresarial. Pero se lo digo porque es muy ameno, no piensen que porque es un libro para gerentes, es un libro profundo técnico en que te de una maestría en administración de empresas ¿no? cualquiera lo puede leer porque líder es cualquiera que dirige un grupo líder puede ser un sargento en un batallón cuando el comandante del batallón es un teniente coronel el sargento puede ser el líder porque es el, el que inspira a todos, el que a todos sigue pero un líder puede ser el jefe de un grupo escado, el jefe de una ONG eh, tenemos organizaciones que ayudan a, a los demás a, organizaciones ambientalistas, protectoras animales, en las que yo he participado, de derechos humanos, las más conocidas a nivel internacional son Human Rights Watch y Amnistía Internacional, pero en Venezuela también tenemos otras como Fundesi, de, que todavía, no sé si estará todavía trabajando, porque estoy retirado de todo eso, incluso la directora, que es mi querida colega Elenis Rodríguez, está fuera del país porque fue designada magistrada del TSJ, y eso fue designarse, designarle y salir corriendo, creo que está en Chile ahorita, está el Foro Penal Venezolano, que es una gran organización con la que yo trabajé y por ese trabajo terminé cuatro años preso. Hay organizaciones que ayudan a otras personas, como está la Fundación Mamaliz, de la conocida Liz Beáñez, Áñez, conocida por los presos políticos, que los ayudaba, me consta, porque yo recibí apoyo de ella cuando estuve preso y ahorita tiene una fundación para ayudar a los niños con cáncer, no sé los detalles, pero le, se los doy como un ejemplo, cualquier fundación que se, se les ocurra, pues si usted quiere liderizarla, se beneficia de lo que está en ese libro, porque cómo actuar para ser el líder, para inspirar a los demás a ir más allá, a dar el 110%, dicen que no se puede dar más del 10%, yo comprobé que sí, porque hay personas que dan el 100% y todavía le ponen un poquito más, a ese, a ese esfuerzo, que uno dice ¿cómo hizo tanto? bueno, porque están bien inspirados por un gran líder entonces los invito a participar en esa promoción como les dije, se los enviaré con una dedicatoria especial agradeciéndoles su participación su patrocinio, su patrocinio a esta primera edición y dedicado, por favor, échenme una mano y recuerden, los espero mañana, sígueme en mis redes sociales que siempre hay cosas nuevas, hasta luego